Después de todo lo que hemos aclarado, Benedicto XVI, ya casi como terminando el discurso, ya casi medio como apurado en la redacción, toca el tema de la razón y la fe. Claro, obviamente no era el momento de reiterarlo. Él ya había sido casi el redactor principal de la encíclica Fides Ratio* y, y además ustedes saben que después de esto, no es que él... No sé si lo tenía planificado, pero después de 2005, en el 2006, viene el famoso discurso de Ratisbona, en septiembre del 2006. Bueno, que eso, eso, de, de, ahí, de eso vamos a hablar el viernes que viene. En, en este momento él lo deja como latente, la cuestión. Él, entonces, vuelve a tocar el tema de la razón y la fe ¿eh? y habla de tres momentos. Tres momentos. Un primer momento al cual hay que volver, van a ver por qué digo esto, que me parece que se ha olvidado un poquito. Posiblemente no Juan, pero casi todos los católicos hemos sido formados, sobre todo los que teníamos buena voluntad de formarnos en comillas, este, la ortodoxia o la sana doctrina, todos hemos sido formados. Eh, en un tomismo que, eh, que en principio nos presentaba una filosofía aristotélico-tomista casi como filosofía, como, casi como sin nada que ver con el Evangelio o con el cristianismo. ¿no? Este, Juan posiblemente no ha tenido la experiencia de, de conocer la, la, la aridez escolástica y sistemática de, de los, de los eh, manuales tomistas que a su vez sintema, sistematizaban los comentarios de santo Tomás a los, a los textos de Aristóteles. ¿No? Bien, eh, Y no, no es que yo esté criticando el contenido, me estoy refiriendo a una cuestión de estilo, pero cuidado que de estilo a contenido hay una línea difícil que creo que se cruza. Fíjense este párrafo de acá. Un primer momento es el siguiente. Eh, San Pedro en su primera carta exhortó a los cristianos a estar siempre dispuestos a dar respuesta a quien le pidiera el logos de su fe. Esto es prácticamente un lema de Ratzinger el teólogo y de Benedicto XVI el pontífice. Hay que dar... Eh, eh, hay que dar razón de nuestra esperanza cristiana. Pero no como un mero detalle, o no como algo adicional, sino que esto constituye el eje central de la relación razón-fe. Miren lo que voy a decir ahora, ya no en este primer momento, sino como el eje central de la relación razón-fe. O sea, es como que estuviera diciendo, hay que volver a acordarse de que lo que muy retrospectivamente llamamos, utilizando el término de Gilson, que, que está a la izquierda de los manuales tomistas que he reseñado, eh, filosofía cristiana, eso es en realidad apología. O sea, el, el, el, el filósofo cristiano es un cristiano que defiende a la fe de la acusación de absurdo. Es un cristiano que, en primer lugar... Eh, en primer lugar tiene que hablar al otro. ¿Con qué va a hablar al otro? No, obviamente con la razón. Pero, por supuesto, muy interesante esto, no con la razón del positivismo, como una, con una razón que ya en ese momento implicaba una inteligencia humana que buscaba la verdad, que no evitaba plantearse los grandes problemas de la vida humana, que por lo tanto dialogaba con... Gran parte de la filosofía griega. O sea, hay que hablar con el otro con la razón, que es lo que tenemos en común que él. Pero el otro, por supuesto, como le pasó a San Pablo en el Areópago, que es casi un paradigma de cómo se puede iniciar el diálogo y cuáles son las, los inconvenientes de ese diálogo, el otro muchas veces va a objetar que Va a objetar el absurdo de la fe, el aparente absurdo de la fe. Y ahí entonces ahí viene la apología. Entonces. Me parece que no solo que la apología es el modelo de la relación razón-fe, sino eh, que es algo que tal vez deba volver eh, como un término más habitual, como una manera más habitual eh, de, de hacer filosofía cristiana. O sea, no de distinguir tanto entre una filosofía por un lado y una teología por el otro, sino que de igual manera que Benedito XVI aclara que en el tema de relaciones eh, príncipe secular e iglesia y libertad religiosa hay que volver a la iglesia de los primeros siglos. En esto también. En esto también. ¿está? O sea, en este momento, los padres de la iglesia, la patrística, un movimiento tan, tan rico, tan extraordinario, eh, no distinguía entre filósofos por un lado y teólogos por el otro nacía esa distinción. Ahora, no hay que ver esa falta de distinción como un defecto. No es que eran primitivos, que no habían evolucionado hacia nuestra concepción actual de las cosas. No, me parece que hubo, voy a insistir con esto de vuelta, un retroceso posterior. Y lo voy a justificar después. Entonces, eh, acá, la relación entre razón-fe, apología. Un tema que de, de, un tema adicional a este punto, que creo que vale la pena reseñarlo, otra vez, eh, es el siguiente. Fue muy comentado en su momento el diálogo de Ratzinger con Habermas, 2004. No sé si providencialmente un año antes de que fuera elegido pontífice. Pero en el 2001 él había tenido un diálogo con el filósofo italiano Paolo d'Arcais. Y... Y en ese diálogo lo que sucede es muy, muy interesante. Paolo d'Arcais le dice algo que representa un poco, si se quiere, el paradigma actual de la visión de las diversas religiones. Desde una combinación incoherente entre positivismo y postmodernismo. Paolo d'Arcais le dice, bueno, el cardenal... Y yo entiendo que usted me puede hablar de, de la fe católica, como puede venir un pastor protestante, o, como puede venir un budista y hablarme de, de Buda, y todo eso está bien, hablen de lo que quieran, pero que usted pretenda decirme que eso tiene apoyo racional, es lo que no le voy a aceptar, dice Paolo Darcais, y lo que conduce directamente al totalitarismo. El choque fue muy claro. ¿no? Por supuesto, Ratzinger respondió con toda calma. Otra vez comenzó a explicar lo mismo de siempre. Lo primero que negó es lo del totalitarismo, desde luego, ¿no? como si el uso de la razón condujera a la imposición de la verdad por la fuerza, pero nuevamente empezó a explicar lo de la apología, ¿no? este, eh, la razonabilidad de los dogmas, o sea que, no son contradictorios con la razón que superan a lo que la sola razón podría decir pero no son contradictorias con ella todo eso no pero me parece que ese diálogo eh, eh, les marca un poco el ambiente de época el ambiente de época eh, y además fíjense en una situación donde eh, en ese momento Ratzinger estaba entre dos fuegos por un lado tiene que, con, que responderle a Pablo d'Arcais, que por lo menos tiene la ventaja de, de estar fuera de la comunidad cristiana. Tiene esa ventaja porque, bueno, la, la, la situación está clara, pero la respuesta de Ratzinger no es aceptada dentro de la comunidad cristiana, e incluyo a todos los cristianos, perdón, no es aceptada, no es aceptada generalmente. Dentro de la comunidad cristiana suena a, a, a un tradicionalismo, este, Escolástico para la mayor parte de las personas, hoy inaceptables Porque además, ya van a ver por qué, eh, la respuesta de Ratzinger parecía hacer referencia al tomismo de fines del siglo XIX y no tanto a esta, a esta situación de la razón como apología de la fe. Ok, comentarios hasta ahora con esto. Sí, La cultura griega me llama la atención. Si sí. Eso significa que la fe bíblica debería entrar en discusión y en relación con la cultura griega. Estoy leyendo sobre los dioses griegos y hay algunas influencias, según el autor o autores de, de, de los semitas. Entonces yo creo que esa revés, yo creo que fueron los hebreos que influyeron un poco en toda esa, eh, por ejemplo, filosofía de, de Platón, de... Yo ahí no, no sé. Es qué. un poco extraño pensarlo, pero sí lo creo, porque yo pienso que los hebreos eran una comunidad cerrada, ¿Sí? y en cambio los griegos no los dios fueron una comunidad donde la gente de otras culturas se acercaba para estudiar sus filosofías. Bueno, ahí lo complejo de ese tema, María del Carmen, a ver, no sé bien cómo encararlo. Es, es lo siguiente, a ver, eh, por un lado... Se podría decir que el diálogo entre razón y fe comienza con el cristianismo, porque cuando Jesucristo hace el llamado a enseñar a todos los pueblos, ir y bautizar a todos los pueblos, entonces ahí comenzaría el diálogo razón-fe, porque el cristianismo es sanamente exotérico, sale al otro, sale al encuentro de todos los pueblos, de todas las culturas. Y a partir de acá se podría llegar a la, a la tentación de decir que en el judaísmo no había diálogo razón-fe. Ya termino, yo creo que sí lo había, eh, el, el judío consideraba perfectamente, a ver comillas, razonable su fe, ¿no? desde el punto de vista que Ratzinger explica en la introducción al cristianismo, o sea, el judaísmo era una suficiente ya, una demasiada iluminación de la razón con respecto, por el tema de la creación y el monoteísmo, al lado de otras civilizaciones antiguas, cuya visión era el politeísmo, el panteísmo, el animismo. Así que me parece que sin necesidad de planteárselo, el, el, eh, en Israel se vivía sin necesidad de planteárselo o escribirlo, esta razonabilidad eh, de la primera parte de la revelación. Eh, eh, simplemente, claro, no tenían ninguna necesidad de sistematizarlo porque no tenían que hablar con el otro. No. Este, me parece que eso era lo que ocurría. Ya estoy contigo, Juan. Ahora, lo que sucede, el tema del encuentro del cristianismo con la filosofía griega es uno de los acontecimientos culturales más apasionantes en toda la historia de la humanidad. Es uno de los acontecimientos culturales que más encaja en lo que Gadamer llama fusión de horizontes porque verdaderamente el cristianismo no, no es que anule a la filosofía griega, sino que la eleva a sus máximas potencialidades. Eso es, lo que, eso es lo que explica Gilson en el libro El espíritu de la filosofía cristiana, o sea, las nociones platónicas y aristotélicas que la filosofía cristiana va asumiendo eh, están corregidas y aumentadas por la gracia. ¿no? Las, las toca la gracia de Dios y las lleva a posibilidades de la razón que nadie había imaginado antes. Por ejemplo, a ver, la transformación este, de, de, entre primer motor y creación. <risa> o, eh, o la transformación eh, de volver al mundo de las ideas, volver a Dios. ¿no? O sea, eran cosas que nadie se habría imaginado. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. Es... Simplemente me estoy refiriendo a los primeros siglos ¿no? de la Iglesia. Así que bueno, Juan, ¿ibas a decir algo? Tal vez, digamos, son dos puntos o dos momentos históricos que tal vez pueden, sí, digamos, hacer el caso de que, de que el judaísmo sí entró en un diálogo con otras culturas ah, sí. de una manera más sí, sí. intencional. Eh, uno en el cautiverio en Babilonia, que Dios les manda explí explícitamente entrar en relación con ellos. Eh, en Jeremías 29, cuando, cuando Jeremías le advierte a los israelitas que no van a salir de Babilonia en un buen tiempo, y que dice: pues, eh, eh, Así sí. dice el Señor de los Ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envían destierro de desde Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multipliquense ahí, no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Es una instrucción muy clara para ellos en el Tao que para mí sería un primer momento. Y el segundo momento que, digamos, Quitemos de la mesa el tema de si son canónicos o no. Pero todo el periodo intertestamentario, los 400 años de Malaquías a Mateo, donde se escribe toda la literatura deuterocanónica, de, de digamos, y donde los judíos están en la diáspora y ahí nace la Septuaginta, la traducción de la Biblia al griego y todo eso, okay. ahí tiene sí. que haber un, un Totalmente. Sí, y sí, esos sí. libros deuterocanónicos son de características helénicas más que hebreas. Sí. sí. Sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, eh. y un tercer momento es la escolástica, la escolástica judía. Sí, ah, sí, sí. No, pero en el tercer momento son los sabios del oriente Ah, bueno, bueno, son bueno. Son los gentiles que, que, que se acuerdan de que hay una promesa de un mesías. Para los judíos eso es una locura. Pensar que, que los gentiles son los que llegan a ver a Jesús. Así. Ah, Nació. Y con esto concluyo, y habría que ver qué sucedió con los misteriosos y fascinantes eseños. Sí, también. también. forma parte de eso. María Carmen, un segundo que me parece que acá eh, querían agregar algo y luego volvemos. Sí, sí, sí. Me alegro que este tema los les apasione porque eh, es más fructífero de lo que parece. ¿eh? Sí. sí eh, tanto con eso la, la, la relación vale entre fe y y, y la y esa relación en el judaísmo yo eh, acá en la agarra leí eh, un texto de un profesor de Mendes abogado pues, gringo de Harvard de S.A.D. De él tiene un libro que se llama The Genesis of Justice y él habla ahí porque dice que pertenece a una familia rabínica entonces que ellos se dejan solo a interpretar la vida y él dice que el pueblo judío desde siempre aún a Dios mismo le arrancaba razón y por eso dice que todos sus terminamientos tienen una razón atrás, no hagas esto porque, pero no maltraten el muerto de la diuda porque tú fuiste también un, un extranjero no hagas eso, entonces ahí dice ¿Qué ¿De ¿de siempre? Sí, ¿por qué tal cosa? no es que concluye ¿por <risa> sí. qué sí. tal cosa? sí, ustedes dicen que pues desde siempre los judíos han sido en los que pues el mismo lema del, del nombre de Israel significa que contendió con Dios y así lo explicaba el jefe de el Tachif de Londres, no decía, nosotros siempre sigamos o a ese pueblo que contiene con Dios, le la razón por Dios. Y veo el grande porque cuando yo leí, por ejemplo, el nacimiento de la cultura jurídica, ¿verdad? en el siglo justo, en el siglo XIII, muchos de los grandes métodos de estilo ya estaban en los grandes de del siglo I, II, III, los comentarios, las glosas, las aquí. Bueno, <risa> bueno, excelente. Miren todo el material que hemos traído a colación en función de esto, en función de la pregunta de María del Carmen. ¿eh? Que, que a su vez creo que quiere decir algo más. Yo pienso que sí hubo como un intercambio de, de ideas, de, porque el código de habilidad ya era un reglamento de buena conducta, ya era una normativa moral. Y eso fue siglos sí, sí. antes no sé, Juan no de sí. los novios, no sé en qué época. Y creo que es Moisés. Sí, es Moisés. Como que sí había un conocimiento claro. de la bueno, humanidad. Es, de es gracia común. Eso es, eso es una muestra, sí, de lo que Santo Tomás dice, que Juan explica como gracia común. Muy pocos hombres hubieran podido llegar a ciertas verdades después de mucho tiempo y con conmalezca del error Entonces... Eh, antes de la explícita revelación está eso que, que, que Juan llama eso, mejor dicho, está, está, está, está la gracia común. O sea, esa razón humana que todavía funcionaba. <risa> ¿Ok? Claro. Es una manera sí. de Dios restringir el pecado. Sí, sí. O sea, que no somos tan malos como podemos llegar a ser. Sí, sí, sí. sí. Y que es justo la ley indiscente a los corazones que habla Pablo. ¿no? Amén. Amén. Amén. <risa> ya... Pero ese es el problema que a veces, vuelvo a decir, a veces se malinterpreta el asunto, no es que esa ley inscripta en los corazones florece sistemáticamente en una ley natural y luego viene la gracia, sino que está en el corazón, pero el corazón tiene que ser redimido. Entonces, y cuando no es redimido, eh, el corazón ve un poquito a medias. ¿no? <risa> o menos que a medias, depende del día. <risa> okay. Bueno, muy bien. Entonces, miren todo lo que tenemos que rescatar de este primer momento. Simplemente, mensaje central, en este primer momento, es una virtud que la filosofía no se distinga de la teología. Es una virtud que la filosofía se conciba no tanto como una reflexión totalmente autónoma de la fe, sino como el resultado de la apología de la fe. Bien, segundo momento, bueno, y acá, y acá es donde voy a decir algo relativamente audaz, Y cuando yo digo esto, digo, bueno, tengamos cuidado, esto que voy a decir yo es algo nuevo, voy a citar algo de Ratzinger, pero no es argumento de autoridad. En el segundo momento, obviamente, no tenemos el, la, la, a ver, la referencia al aristotelismo cristiano medieval. Claro. Ya, ya les dije que estos párrafos son muy, muy sintéticos, muy apurados. Obviamente, esto está presuponiendo que la filosofía cristiana había llegado a un momento donde el neoplatonismo cristiano. Había podido absorber todo, casi todo lo posible, porque recuerden además la seguidilla de, de eh, pensadores cristianos que hay entre el siglo IX, X y el XII, ¿no? muy preocupados por cuestiones de teoría del conocimiento y los universales y ese tipo de cuestiones. Eh, Juan Escoto Erígena, por ejemplo, o sea, hace otra alegoría neoplatónica en el sentido de parecida a las eneas de Plotino, en fin. Son, son grandes catedrales del pensamiento neocatólico, neo, perdón, eso fue un acto fallecido neoplatónico, eh, pero obviamente eh, el, San Alberto y Santo Tomás hacen en su momento la, la, la revolución conceptual que todos sabemos al incorporar, como ya saben, no la física o la lógica de Aristóteles, sino la metafísica que. Eh, y, bah, la antropología filosófica y la metafísica, que relativamente se desconocían. Circulaban esos textos de Aristóteles en tierras árabes. Ya sabrán perfectamente que este, Averroes, este, eh, Averroes era el gran comentador de esos textos, pero la, la versión que corría entonces de la antropología filosófica y la metafísica de Aristóteles era un poco contraria a la, a la fe cristiana. Hablaba de un mundo eterno sin creación, de, un, de la existencia casi de un alma individual, eh, de una inmortalidad del alma, muy relacionada con la anterior, sumamente dudosa. ¿no? Entonces, este, no había noción de persona, no había noción de trascendencia. Eh, y, y San Alberto eh, comienza a escribir nuevas interpretaciones de... de de Aristóteles, pero sobre todo, eh, acá, es, acá la transmisión oral tuvo su importancia, ya saben lo que sucedió, las explica delante de santo Tomás de Aquino, que lo escuchaba en ese legendario silencio. ¿no? Y, y bueno, ya saben cómo sigue la historia, esto es por todos conocidos, Guillermo de beque entonces para evitar el caos de traducciones de textos aristotélicos, traduce directamente del griego al cristiano, detalle hermenéutico porque a veces no somos conscientes del tema de la traducción, la traducción nunca es literal, los idiomas nunca son vanos, para algunos de nosotros esto es como si fuera una mala noticia pero después de Wittgenstein no es una mala noticia el traductor lo que hace es acercar juegos de lenguaje, o sea el traductor acerca culturas pero pero, por lo tanto, Guillermo de de que al pensar y escribir en su latín cristiano eh, no hace una tarea de traducción literal, sino que ya hace una interpretación del texto de Aristóteles. ¿okay? Y, como ya saben, ese, ese, ese texto de Aristóteles es comentado ¿no? eh, totalmente por santo Tomás y ahí recuerden que no había mucha conciencia hermenéutica, por lo tanto... El, el, el texto de Santo Tomás, excepto en poquísimas excepciones, una o dos de ellas rescatadas por Gilson y por Fabro, el texto de Santo Tomás excepto en poquísimas excepciones, es, es, es un comentario que, eh, que aparentemente está explicando lo que Aristóteles dice. O sea, en principio Santo Tomás no tiene conciencia hermenéutica de la obra de creación intelectual que está haciendo, ok? Salvo un momento, en, si mal no recuerdo, en el capítulo sexto de la Metafísica de Aristóteles, ya no me acuerdo si es Gilson o, el que, o es Fabro el que nos dice, miren, miren, en un, en un momento donde, increíblemente, Santo Tomás abandona el juego del lenguaje de un mero comentador y dice «Oc dico ens», esto que llamo ente. Esto, y utiliza la primera persona del singular. Y por supuesto, como, como es nada más ni nada menos que la palabra ente, que para Gilson y Fabro sí, significa creación, acto de ser, bueno ellos ponen esas tres palabritas para decir que ahí santo Tomás sí tuvo conciencia. Y interesante también, interesante cuando santo Tomás está comentando los textos de Aristóteles, donde Aristóteles habla de la contingencia y la casualidad, uno de los grandes aportes de la de la física de Aristóteles, eh, ahí también eh, santo Tomás dice, y nosotros los cristianos sabemos que todo eso está contemplado en la providencia de Dios. ¿No? Es, es interesante, ¿no? Es, es un texto que parece así, ¿no? Como, como un latido cardíaco, ¿no? Y luego sigue, ¿no? Bueno, ok. Eh, ahora, acá viene un tema delicado y he traído esto porque esto es muy Ratzinger. Y no, y no es argumento de autoridad. Ratzinger dice una cosa que a mí me convenció y que me parece que en el momento actual de la Iglesia no es momento para que... No, mejor dicho, parece no ser el momento ideal de la Iglesia para que esto fructifique porque se mezclan muchas cosas actualmente. El tomismo de fines del siglo XIX eh, ¿Qué tal? Es un tomismo que sistematiza los comentarios de santo Tomás a Aristóteles, ¿no? estamos acá, ¿no? como si fuera una filosofía aristotélica, incluso fíjense que se coloca aristotélico-tomista, o sea, como si fuera una filosofía esencialmente aristotélica, como si el Aristóteles de santo Tomás fuera el real Aristóteles, como una especie de arma de combate contra la modernidad filosófica. ¿Eh? Porque también hay una manualística atomista de fines del siglo XIX de historia de la filosofía moderna, donde sin excepción todos los filósofos modernos no tienen rescate. ¿Eh? O sea, toda esa seguidilla de filósofos que van desde Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, desde Locke, Berkeley, Hume, etcétera. Bueno, unos son racionalistas, los otros son empiristas, están todos equivocados. Este, e incluso, Fabro llega a decir que, que Descartes es el origen de, del ateísmo que concluye en Hegel. Es una crítica terrible. Entonces, entonces, por un lado, ese tomismo construye una filosofía prácticamente sin fe, sin teología, como si, como si hubiera un ámbito de la filosofía que no dependiera de ninguna manera de la, eh, de la fe. Claro, el contexto de esto es no solamente una distinción que es muy vieja y que desde este punto de vista está bien, que es la distinción entre los argumentos que tienen una premisa mayor revelada y una segunda premisa que venga de razón y que es la labor del teólogo, ¿no? y los argumentos que tengan premisas, como dicen los manuales tomistas, que vengan solamente de la luz natural de la razón. Bien, eh, por un lado eso está bien, aunque cuidado que la expresión luz natural de la razón, hay eh, eh, una cosa, es, eh, eh, me estoy jugando mucho en esto, que Dios me perdone, eh, el tema de la luz natural de la razón, una cosa es esta expresión con Gadamer, o sin Gadamer. ¿eh? Ya vamos a ver por qué hago esta aclaración. Además, recuerden que el Concilio Vaticano I establece dogmáticamente que la razón humana puede llegar de lo visible a lo invisible. ¿no? O sea, la, y por lo tanto, la, la llamada habitualmente demostración de la existencia de Dios, donde el término existencia es un escolasticismo eh, eh, decadente, en mi opinión, eh, gran paréntesis, porque en santo Tomás el término existencia para Dios no se aplica. En santo Tomás hay una profunda diferencia entre existere y est. Eh, pero parece que luego se olvidó y los tomistas se pasan la vida hablando de la existencia de Dios, existencia de Dios y Cuidado que entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Gran paréntesis, ¿no? Este, me, me, a, espero acordarme por dónde iba, gran paréntesis. Ahí se inicia una demostración de la existencia de Dios que estaría basada sobre todo en Francisco Suárez, que está dentro de un escolasticismo, dentro de un esencialismo, que recibe entonces la crítica de Kant de que ese esencialismo tiene el argumento ontológico implícito en la demostración. ¿no? Y los dos autores que se dan cuenta, los tres autores que se dan cuenta de esto, son Gilson, Fabro y Heidegger. Los Heideggerianos, por supuesto, diciendo se acabó toda demostración de la existencia de Dios, listo. Y Gilson y Fabro diciendo, Heidegger tiene razón en criticar esa línea esencialista, pero no era el caso de Santo Tomás. ¿no? Gran paréntesis, ¿Eh? volvemos. Entonces, el contexto de este tomismo de fines del siglo XIX es entonces hacer una filosofía casi, eh, mejor dicho, solamente aristotélica eh, contra la filosofía moderna. ¿no? Y agrego una cosa, cuidado que esto está en el contexto ¿no? de un concilio vaticano primero, que independientemente del tema del dogma, está dentro del contexto del pontificado de Pío Nono contra la disolución de los estados pontificios, o sea, ahí se mezcla todo. O sea, es este tomismo unido también a... La lucha de Pío IX, no solamente contra la modernidad filosófica, sino contra la modernidad política. Entonces ahí todo se mezcla. Bueno, bien. Eh, yo fui formado en esto. Casi todos hemos sido formados. Los, los, los que hemos estudiado Santo Tomás hemos estudiado primero los. Bueno, en la universidad donde yo estudié, en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, había, había tres años de filosofía antes de pasar a estudiar teología. Por eso yo fui compañero durante tres años de muchos frailes, que luego, en, luego ellos en el cuarto año iban a estudiar el primer año de los cinco, seis o siete años de teología que estudiaban y yo seguía para cuarto, quinto de la licenciatura en filosofía. ¿no? Una de las grandes virtudes de la Universidad del Norte de San Tomás de Aquino, que contraria a las otras, tenía tres años de filosofía y la carga de metafísica que tuvimos fueron tres años, porque teníamos un año entero de ontología eh, eh, de ontología sin el tema de eh, la existencia de Dios, y luego dos años de, este, de teología natural. Uno dividida en teología natural uno que era el clásico tema de las demostraciones de la existencia de Dios, un año entero, y luego temas de metafísica donde profundizábamos temas como concurso, providencia, conservación, etc. Ahora, esto que estoy haciendo es un elogio. ¿Por qué? Porque... Eh, porque, gracias a Dios, eh, el profesor que nos daba eso no recurría a ningún manual, sino que era un sabio eh, sacerdote dominico que él mismo había hecho un compendio de textos de santo Tomás de Aquino para darnos ¿no? eh, para a conocer todo eso. Bueno, muy bien. Eh, disculpen que esto sea un poquito autobiográfico, ¿no? Pero esto tiene su importancia. Cuando yo estaba dando el examen de, de ontología natural o metafísica en segundo año, miren qué interesante, por lo demás, ustedes van a decir, ¿por qué estás contando estas cosas? En la Universidad Católica Argentina, para bien o para mal, o sea, se diera bien o se diera mal, metafísica está en quinto año. En la UNSTA está en segundo. Primer punto. Cuando yo estaba dando examen, eh, nuestro profesor, el padre Luis Santiago Ferro, que en paz descanse, me pregunta, ¿cuál es tu fórmula favorita para eh, la composición del ente? ¿No? Porque saben que según santo Tomás el ente tiene dos coprincipios, esencia y acto de ser, y santo Tomás esto lo dice con fórmulas diversas. Una de las fórmulas más interesantes de santo Tomás es eh, aquello que da el ser, eh, no, no, Dios al mismo tiempo que da el ser, produce aquello que recibe el ser. Es una traducción. ¿eh? ¿Sí? Dios, al mismo tiempo que da el ser, produce aquello que recibe el ser. Y ahí tienen, por lo menos tienen, una manera de distinguir está eh, eh, Al mismo tiempo que da el ser, el ser que se recibe, aquello que lo recibe. En que sería el coprincipio potencial que está recibiendo el acto de ser entre los dos forman el ente. Bueno, fascinante. <risa> Pero, entonces... El Padre Ferro me pregunta, ¿cuál es tu fórmula favorita? Yo le digo, esa, Dios, al mismo tiempo que da el ser, produce aquello que recibe el ser. Y el, el Padre Ferro me dice, ¿y de dónde has sacado a Dios? Porque el Padre Ferro, ahí, un escolástico así muy, muy ortodoxo, decía, pero todavía no llegamos a teología natural. Juan, esto para vos es Marte, ¿eh? discúlpame, pero, <risa> pero para los católicos esto es pan de todos los días. Y entonces, bueno... Lo, lo paradójico de esto, que estoy hablando de los, de los buenos católicos, porque los posmodernos no estudian todo esto. <risa> bueno, yo no me acuerdo qué le contesté. Y además el padre Ferro no siguió, o sea, no es que me hizo esa pregunta para jorobarme, yo no me acuerdo qué le respondí. Pero eso me quedó grabado acá como una, como no sé si un conflicto, como si una, como si una, eh, no sé si fue una semilla o si fue una cuña o una espina y ahí me quedó eh, porque yo podría haberle dicho estoy casi seguro que no le dije eso yo podría haberle dicho que santo Tomás no se había hecho esa pregunta cuando lo escribió ok, eso hubiera sido una primera respuesta santo Tomás cuando lo escribió no se hizo esa pregunta este, bueno eh, ¿cómo sigue esto entonces? Bueno, mi vida siguió, muy dedicado a, a, a profundizar el santo Tomás de Aquino que yo había eh, aprendido, pero yo estaba estudiando mucho Mises, Popper, Hayek, así que tenía para entretenerme. Luego empecé a estudiar algo de filosofía continental y en el, 90, en el 96... Paréntesis, todavía un año donde yo recibía el Observatorio Romano en papel físico, ¿no? a mi casa. ¿okay? Bueno, leo esta, eh, esta conferencia de Ratzinger del año 96, ¿no? eh, que es una conferencia contra la teología de la liberación. En los términos diplomáticos y, y, y muy académicos que él hablaba, pero es una conferencia contra la teología de la liberación. Si sí les interesa el tema, se, lo, se las recomiendo. Situación actual de la Iglesia y la Teología. La buscan así en internet, como está. Ahí tienen. Eh, acá tienen los. Para colmo lo dijo en Guadalajara, así que me imagino, ¿no? O sea, creo que salió de ahí vivo porque Dios todavía quería que fuera papa, ¿no? Creo que estoy seguro que le deben haber querido matar. no Bueno, el primer párrafo me impactó, fíjense. Y cuando lo leí yo dije, no puede ser. Soy de la opinión de que ha naufragado ese racionalismo neoscolástico que con una razón totalmente independiente de la fe, atención con la palabra totalmente, eh, intentaba reconstruir con una pura certeza racional los preámbula fidei. Esto, Juan, ya lo sabrás, en la escolástica católica tradicional los preámbula fidei son eh, eh, eh, la existencia de Dios, mal dicho existencia, la inmortalidad del alma y el libre albedrío. ¿Okay? Bien. Entonces él dice, ha naufragado ese racionalismo neoescolástico eh, que intenta reconstruir con una pura certeza racional estos preámbulas fidei. ¿no? Eh, yo ya había escuchado hablar, en términos despectivos, del tomismo wolfiano. Christian Wolff tenía mucho de escolástica, ¿no? ¿OK? Eh, y la famosa distinción de metafísica en eh, teodicea, Teoría del Conocimiento y Ontología Primera, no es de Santo Tomás, es de Christian Wolff. ¿Eh? Atención con eso, me estás mirando con cara de... <ríe> es de Christian Wolff. En Santo Tomás lo más que había era distinción entre metafísica y, eh, y, teología y, y teología natural, hablando de Aristóteles y qué hacía Aristóteles con, este, con Dios. ¿no? no sé qué hacía, estaría conversando, supongo. Bueno, muy bien. Eh, luego sigue un interesantísimo diálogo con Karl Barth, pero por ahora lo dejamos acá. ¿no? Lo dejamos acá. Sí, sí, pero el, el diálogo. Bueno, si, lo, si quieren lo seguimos leyendo. ¿Ven? Tenía razón Karl Barth al rechazar la filosofía como una fundamentación de la fe independiente de la fe, pero Barthes se equivocaba cuando por ese motivo proponía la fe como una paradoja que solo puede existir contra la razón y totalmente independiente de ella. Y sigue. No es la menor función de la fe ofrecer la curación a la razón correcta como razón, no la violenta, no le es exterior, o sea, no, no, la fe no violenta a la razón, no es exterior a la razón, sino que la hace volver en sí, este párrafo es lo que yo muchas veces he afirmado como la cautorización de la gracia sobre la razón y sobre lo natural, o sea la gracia cae hasta el fondo, hasta lo más íntimo de la razón humana y entonces la eleva, por eso él dice, él dice, eh, no es menor la función de la fe, eh, ofrecer la curación de la razón como razón, eh, sino que la hace volver en sí, como despertarla de un sueño, de estar aletargada, de estar casi quebrada, de estar muy dificultada. ¿Eh? ¿Te, ¿Te sorprendió este párrafo? Esperá que lo terminamos. Creo que está sorprendiendo a todos, tanto a Juan como a los, a los tomistas. Esperá que terminemos, ¿no? El instrumento histórico de la fe puede liberar de nuevo a la razón como tal, porque en ella, ella introducida por este en el camino puede de nuevo ver por sí misma. Bueno, si quieren seguimos, no. Bueno, interesante. La razón no se salvará, pero, sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana. Bueno, ¿qué tool? ¿Eh? Sí, dale Juan, sale. el argumento frase patrística? Decía que Cristo no asume, no puede revivir. Cuando, cuando estaban peleando contra esta herejía que decía que Jesús, que Jesús no tenía mente humana. Claro, ahí está. Que era solo, solo, solo Dios y cuerpo humano. Sí. Entonces, que, que, que sí, que Jesús tenía mente y voluntad humana también. Claro, asumida. Asumida en, en, una en sola la, en claro. la sí, sí, sí. Bueno, ese argumento de la unión hipostática en la persona de Cristo, nadie se dio cuenta de esto, pero Ratzinger lo vuelve a decir cuando habla de la relación fe-razón-cultura en, en el discurso del 2011 al, al Parlamento Alemán. Lo vuelve a decir. Es impresionante. Relee la parte final y te vas a asombrar. Sí, María del Carmen. Pero es un tema llamado para decir que a veces popularmente no lo dice entre en razón. Ahí está, Porque eso es un, juego, un sabio juego de lenguaje: entrar en razón. La emoción Ajá. de los cambios sociales en la arqueología, la liberación, de ayudar a los pobres, existía más eso que la razón. Sí, de, de cómo hacerlo. Muy bien, antes de que entonces los tomistas aquí existentes se lleven una demasiada sorpresa, vamos a volver a esto. Una razón totalmente independiente de la fe. O sea, de ninguna manera se niega que puede haber argumentos que no tengan a la Sagrada Escritura como premisa. Puede haber argumentos que no tengan a la Sagrada Escritura como premisa. Claro que sí. <ríe> en todos los ámbitos. ¿Ok? Pero entonces, es que yo les digo, cuidado, esa luz natural de la razón la pueden leer desde la hermenéutica de Gadamer o sin la hermenéutica de Gadamer. En la hermenéutica de Gadamer, el horizonte cristiano, o sea, o sea, el mundo de la vida históricamente dado del cristianismo, se presupone siempre, siempre se presupone. Voy a dar un ejemplito. Eh, los arbolitos que están allá, solamente unos metros. ¿no? Este es un ejemplo que siempre para creyentes y no creyentes es impactante, y es muy simple. Los arbolitos que están allá, ¿son Dios o no son Dios? No, no lo son. Ok. Pero esa respuesta tan radical, tan firme, no son Dios, no la podrían haber dado si no estuvieran en el horizonte judío cristiano porque solamente en el horizonte judio-cristiano se evita el panteísmo. Y el panteísmo es el primer, la primera gran tentación de la razón humana sin fe. O las cosas no vienen de la nada o vienen de algo. Si vienen de algo, el tema de la creación no es lo primero que se nos ocurre. Se nos ocurre como un bracito de Dios. Entonces, evitar el panteísmo es uno de los primeros efectos racionales del horizonte judío-cristiano. Por lo tanto, la luz natural de la razón puede seguir siendo natural, en el sentido que no depende de un de una premisa de las Sagradas Escrituras, pero está dentro del horizonte judio-cristiano. Y acá concluyo, esto es parte de lo que Gilson trató de defender en los años 40, 50, en el debate de la filosofía cristiana. Estaba tan metido muchos tomistas que el aristotelismo tomista era una filosofía que no tenía nada que ver con la teología y la necesitaban como arma de combate para la modernidad, porque Esto me lo voy decirlo, para que los modernos no le dijeran, te estás basando en la fe, ¿Ven cómo era la, la estrategia? Voy a hacer una filosofía totalmente autónoma para, los que, para que los no creyentes no me digan te estás basando en la fe. ¿Eh? No salió esa metodología, les cuento. Bueno, entonces, eh, entonces Etienne Gilson decía, pero hablamos de una filosofía cristiana porque si no hubiera sido por el cristianismo no se hubieran llegado a ciertas cuestiones. La creación era la primera cuestión que Gilson ponía como ejemplo. Y desde la creación, dice Gilson, las naciones, la nación aristotélica de sustancia es elevada elevada a la categoría de lo creado. Eso lo dice claramente en el espíritu de la filosofía cristiana. O sea, hay algo parecido. Por lo tanto, lo que estoy diciendo ahora es que me parece que Ratzinger está rechazando un tomismo eh, un tomismo eh, que no tenga en cuenta esta noción del horizonte judío cristiano y por lo tanto las consecuencias que se desprenden de esto es, es uno que habría que revisar, aunque yo sé que esto puede ser traumático y que, y que va en contra de todas las divisiones de, de los programas de estudios, habría que revisar un poco esa separación tan tajante entre filosofía y teología, sobre todo en los ambientes eh, cristianos barra católicos habría que hacer ciertas aclaraciones la segunda cuestión importante es que el diálogo entre la razón y fe no necesita y esto también es Gadamer no necesita un tercero en discordia ¿Ven? fíjense el tomismo de fines del, siglo, fines del siglo XIX ¿cómo concibe el diálogo con los no creyentes? bueno acá está el cristianismo bueno para ellos el catolicismo acá está él. Aristotelismo tomista, y acá está el no creyente. Entonces el diálogo debe hacerse desde acá, ¿Ven? ¿ven? ¿Ven el esquema? Para que el no creyente no diga que lo estás haciendo desde acá. Pero esto no solamente es una táctica que no da resultado porque el no creyente se da cuenta de que no hay un solo tomista en el mundo que no sea católico. Bueno, exageré, ¿eh? pero muy pocos. ¿Está? sino que además está hermenéuticamente equivocado. El diálogo se da por una fusión de horizontes, por una intersección de horizontes. El asunto es asumir a Santo Tomás como teólogo, ¿ven? Santo Tomás como teólogo, ahí quedó San F, no no es San Francisco, es Santo Tomás, y desde allí hablar con el no creyente. El resultado es distinto, entonces el no creyente está hablando conmigo, ¿no? Entonces yo le digo, mira, yo... Yo estoy en Santo Tomás como teólogo. Después, ah, no me interesa hablar con vos. Y bueno, vamos a tomar un café, podemos hablar de Messi. ¿Tenés ganas? Bueno, listo. listo, ahí ya, ya está. Pero la reacción puede ser, ¿What? ¿qué me tenés que decir desde Santo Tomás como teólogo? Y te puedo decir varias cosas. Uno, dos, tres. Puedo, puedo empezar a decirles muchas cosas que a él, como no creyente, les puede llegar a interesar. Por ejemplo, la contingencia de tu existencia. ¿Qué significa que, que no vas a vivir para siempre? ¿Qué significa eso desde el punto de vista metafísico? No, bueno, eso te lo puedo decir de santo Tomás como teólogo. Miren, en una fusión de horizontes, en un punto en común que vos vas a poder entender. ¿Bien? Este es el, el, el diálogo razón-fe, no es solamente la obra de santo Tomás, sino que el diálogo razón-fe sigue siendo... ¿Cómo desde allí hablamos con cualquier no creyente? No en vano, Ratzinger había dicho que uno de los documentos más importantes del Vaticano II, los dos que más lo ligaban con la modernidad, miren, ahora esto tiene otro sentido, son por un lado la libertad religiosa y por el otro lado adgentes, que es el diálogo con los no cristianos. Es uno de los documentos más modernos porque el diálogo con nuestros hermanos separados es un diálogo de familia. ¿Está? Es, es, es una cosa entre nos, el asunto es el no creyente, el no creyente en serio. ¿eh? ¿Está? Eh, bueno, no sé si ven hasta dónde, no, me parece que fui lo más audaz que pude, puedo hacer o sea, lo que estoy diciendo es que estoy cambiando la interpretación de lo que habitualmente se llama tomismo. Si por tomismo entendemos ubicarnos en Santo Tomás como teólogo, que por lo tanto, volviendo al punto primero, es... El mejor ejemplo de la apología racional de la fe. Perfecto. Pero si por tomismo se entiende un aristotelismo tomista, sin irresistiente cristiano, y que además presenta a Aristóteles. Eh, presenta a Santo Tomás como un mero comentarista de Aristóteles y que además es una especie de arma de combate contra la modernidad, bueno, no vamos a ningún lado, porque además. Si el objetivo del Concilio Vaticano II, volvemos a todo el texto, es el diálogo con la modernidad, ¿cómo vamos a poder hablar desde un tomismo hecho para lo contrario? Eso es también un tema interesante. Muchos, muchos ultra, ultra, ultra, ultra tomistas que comenzaron a participar en el Vaticano II comenzaron a molestarse al principio con ciertos modos de hablar que ya tenían algunos teólogos que no eran estrictamente de manuales tomistas. Yo no sé qué habrán dicho, Yo no, no, Ratzinger lo cuenta, listo, lo cuenta él, léanlo a él, yo qué puedo saber de eso, pero yo me imagino que sencillamente deben haber sido personas que se deben haber preguntado, ¿cómo hablo con el no creyente del mundo moderno? ¿De dónde lo saco? Y del manual tomista no lo iba a sacar. Necesitaba algo más. Lo que ocurre es que cuando yo digo esto, entonces, esto que estoy diciendo es riesgoso, es peligroso, porque... En ¿Por qué? Porque alguien me puede preguntar, ¿pero querés dejar a Santo Tomás? No, de ninguna manera, quiero volver a Santo Tomás. Por eso mi consejo permanente, no leas los manuales tomistas. Te, que leer a Santo Tomás, no, que es muy difícil, que no se entiende nada. Bueno, lo lamento. <risa> Primero, no es que sea difícil, ni que no se entienda. Es un juego de lenguaje. Listo, una vez que la gramática y la sintaxis se aprenden, no pasa nada. Y, y segundo... Si tenés alguna dificultad didáctica, si estás por dar un examen y no entendés la diferencia entre analogía de atribución y analogía de proporción, bueno, anda algún manualcito, okay. pero eso no es hacer filosofía. Hacer filosofía cristiana es leer la suma teológica en su contexto, leer la suma contra gentiles, y desde allí ir a los comentarios de Aristóteles, ¿tá? viendo toda la recreación que santo Tomás hace de la filosofía de Aristóteles. Bueno, a ver, opinen, porque me parece que estuve muy, dije muchas cosas. María del Carmen. ¿Quiénes fueron turistas? Uh, bueno. <risa> eh, ¿Los En la primera etapa, eh, en la primera etapa yo le diría a María del Carmen que eh, hay, los mejores tomistas son eh, autores de manuales y que además dialogaban muy bien con la física. Por un lado lo tienen a Grenet, el autor del de manual de filosofía aristotélico-tomista, si mal no recuerdo, en tres tomos. ¿no? Eh, perdón, Grant, Grant, Grant, eh, Grant ¿no? ¿Está? Eh, por el otro lado, lo tienen a atomistas muy, muy dialogantes con la ciencia contemporánea, como Hunen, eh, como Salvaggi, okay? eh, y comentaristas de la Suma Teológica, como Santiago Ramírez, eh, autores por el estilo. ¿eh? Y luego, son los que no hay que no, no, no, eso es exagerado de mi parte, no, no, son grandes autores, simplemente hay que tener cuidado con la hermenéutica que ellos están haciendo del tomismo. ¿no? Son, son grandes autores, nadie les quita sus méritos, ¿tá? pero hay que tener cuidado con este problema. O sea, ellos escriben, pero si es, está perfecto todo lo que hacen está muy bien, pero si de su lectura usted llegara a tener esta impresión de que hay una razón totalmente independiente de la fe, ahí se prende una luz roja. ¿okay? Eh, y después, por supuesto, eh, yo creo que las, cols, las cosas vuelven un poquito ¿no? a, a, a su lugar con eh, Gilson y Fabro. ¿no? Lamentablemente no con el diablo o con la filosofía moderna, pero sí en la interpretación un poquito más agustinista de Santo Tomás. ¿no? Sí. Yo lo que estaba pensando... Sí, Esto... para, para mí es mucho más sencillo el tema porque, y sí, claro. sí, digamos, sí. no es decís diálogo con los creyentes y para mí es evangelismo ¿verdad? y de alguna manera digamos más que digamos eh, donde se produce el momento no es tanto cuando hay una digamos convicción intelectual de las ideas que estás proponiendo sino una convicción de pecado que te llamarán el entendimiento, por eso no es obra humana, digamos, es obra del Espíritu Santo, de la humanidad del pecado, digamos, así. Sí, sí, Ahora, lo que pensábamos viendo esto y escuchando lo que decías esta vez, que hay una categoría bíblica que no utilizamos mucho, y no sé si Ratzinger la utilizó, que, que no es tanto, digamos, hablar de razón o de irracional. Sino el concepto bíblico de necedad. Ah, el que utiliza San, Am, San, San Anselmo, porque, dice el necio en su corazón. Porque, sí. Digamos, si, si, si le, porque, digamos, cuando decía el panteísmo y que, que es imposible, eh, de, es imposible verlo, que, que el árbol no es Dios si no estás en un horizonte judío-cristiano, sí. ¿Sí? me recordó el parraquito este de, de, de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Sí, Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa y pues aunque conocían a Dios no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue de tener decir y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen que en forma de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de cortinos entonces digamos que el tema es o sea la lucha es contra la, nuestra necesidad de ir en contra de la razón pero no porque somos irracionales Sí, porque somos necios. bueno en ese párrafo que me acabas de leer hay un sustantivo y un adjetivo un adjetivo que es participio pasado ¿cuáles pensás que, que son? que yo te voy a destacar Vamos a ver. que vienen de la misma palabra que vienen de la misma palabra Sí. no sí. somos no se repite este, este es este son, es un sustantivo y un adjetivo pasado que viene de la misma palabra un sustantivo y un adjetivo pasado que viene de la misma palabra es una ¿La la se volvieron necios un necio corazón empezá de vuelta Empecé de vuelta, empezar a leer como lo leíste antes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda entidad de injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ajá. Pero lo que se conoce cerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo... ¿Ya está? ¿La creación? Sí. Ahí está. Pero digamos que si Dios se ha estado revelando continuamente sí. y nosotros nos revelamos, ah, esa sí. necedad, ahí viene la necedad. Pero esa es la razón humana que por el misterio del pecado rechaza la revelación. digamos, el argumento no es, eh, o sea, como yo lo, lo replanteé, no es que el panteísta no lo puede ver porque no está en un horizonte judío-cristiano, sino porque aún... No se ha dado cuenta de su pecado. Ah, porque no ha sido redimido todavía. Ok, tenés razón. Yo lo dije... Ah, ok. Me, me contradije a mí mismo. Acepto la objeción. Sí. Yo lo, mismo como si, yo lo dije como si hubiera sido posible una inteligencia humana como tal que tendiera al panteísmo. Pero tenés razón. Yo siempre digo que la naturaleza humana pura no existe en la historia de salvación. Está la naturaleza elevada, caída y redimida. Así que tenés razón, sí, en la naturaleza caída, el panteísmo es una de las explicaciones más habituales. ¿no? Yo lo que ocurre es que, esto fue un problema, esto, esto fue una deformación mía desde el punto de vista didáctico, yo cuando trato de explicar la creación la presento como insólita frente a lo que sería una explicación más simple, como que, como que la idea de la participación al principio nos las imaginamos como que es un efecto que está participando de la misma naturaleza de la causa. Y para borrar eso de la misma naturaleza, entonces necesitas un esfuerzo adicional. O sea, lo mío fue una deformación formación profesional del docente que didácticamente trata de ir de lo que nos imaginamos todos los días a la creación. ¿Ok? De, de ahí vino el, el problemita. ¿Está? Sí. A lo que ya son mi fe. Porque yo fui educada en colegio católico, sí, sí. formada nada educada en un colegio católico, y convertida al cristianismo, permítose a Dios, después. Pero en mi época fue cuando empezó todo el movimiento de la teología de la liberación, y quienes influyeron en mis compañeras de colegio fueron monjas y sacerdotes entonces había razón y había supuestamente fe por supuesto muchos murieron de los que regresaron o los que regresaron pues mal bueno en realidad en la teología de la liberación no sé, si podría, no sé si se podría hablar que no hubo diálogo entre razón y fe. Me parece que ellos intentaron dialogar desde la fe con el marxismo, que les parecía una filosofía adecuada a eh, los cambios sociales que ellos querían ver. O sea, de alguna manera, ellos dialogaron, ya estoy contigo, con una filosofía radicalmente iluminista, que es el marxismo, eh, sin darse cuenta de lo siguiente. Eh, si tú dialogas con, con Mises o Hayek, por más espectacular que sea el diálogo, sobre todo para los que no lo vieron nunca, por más sorpresa que uno se lleva cuando uno pone las cosas en su lugar, sin embargo, es muy fácil. ¿Por qué? Porque Mises y Hayek, y gran parte de autores de la filosofía moderna y contemporánea, no tienen una metafísica competitiva con la de Santo Tomás. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte del diálogo que se puede hacer con los filósofos modernos y contemporáneos eh, es lo siguiente, tenemos a um, Santo Tomás como núcleo central y en los demás autores lo que tenemos es una especie como núcleo, es una analogía biológica que yo había hecho antes de conocer a Gadamer y en los demás lo que tenemos es un protoplasma O sea, ellos dicen cosas, pero que no son esencialmente metafísicas. Son verdades, pero que no las tienen dentro de una fundamentación metafísica. Entonces es fácil a cualquiera de ellos colocarles como núcleo de su célula a Santo Tomás y desde allí iluminar de vuelta el protoplasma, que es lo que yo hice con la praxeología de Mises, cuando le puse el núcleo central de la acción humana en Santo Tomás y desde allí quedó mejor. Es fácil hacer eso, porque Mises no me proporcionaba ninguna metafísica competitiva contra santo Tomás. ¿No? Como mucho había referencias a Kant, como si eso fuera algún problema. Bueno, en cambio, Marx no es un mero economista. Es radicalmente una metafísica hegeliana, como tal, totalmente incompatible con la revelación. Eh, y me parece que no se dieron cuenta de que entonces al pretender... Dialogar con Marx no se puede, como ellos pretendían tan fácilmente, tomar solamente alguna de sus cuestiones económicas sin caer en la eh, dialéctica hegeliana. Eh, y eso fue lo que les pasó. Eh, pero digo esto diciendo, me parece que ellos intentaron hacer un diálogo razón-fe, lo que pasa que la, la parte de la razón con la que intentaron dialogar era justamente la menos adecuada. Por eso yo... Soy muy escéptico con respecto a todos los teólogos, ya sea protestantes o católicos, hay muchos católicos, que están fascinados y entretenidos estudiando a Hegel. ¿no? Yo tengo ganas de decirle, mirá, si no tenés, si no tenés otra cosa que hacer, eh, yo entiendo, ¿no? cualquiera se divierte con... Vos, vos lees a Hegel, yo de vez en cuando veo Rápidos y Furiosos y me divierto, ¿no? la película, eh, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué es lo que vas...? a incorporar de Hegel al catolicismo. ¿Qué? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que identificar. Esta es una metafísica panteísta, contradictoria con la metafísica de la creación. No hay mucho más que analizar. ¿listo? Por supuesto, siempre, siempre va a surgir una carta que Hegel le mandó a la abuelita diciendo qué linda que sos y por lo tanto, ¿no? pero qué bueno que era Hegel. Sí, bueno, pero eso es totalmente intrascendente. ¿no? Entonces hay, hay que tener mucho cuidado. Eh, el eje central de lo que asume la teología de la liberación, y esto Ratzinger lo vio, lo vio muy claro, es, por un lado, la noción de dialéctica, por otro lado, la noción de esperanza solamente temporal, por otro lado, la, la idea de religión eh, este, secular, ¿no? y para eso, entonces, y ahí viene el error de Gustavo Gutiérrez, elimina la diferencia de razón entre lo natural y lo sobrenatural. Gustavo Gutiérrez, atención, que no es ningún tonto, él, él lo cita a Henry de Lubac con la crítica que Henry de Lubac había hecho esta separación radical entre lo natural y lo sobrenatural, pero que estaba dentro de ese tomismo tan, tan, tan encorsetado de fines del siglo XIX, pero, pero una cosa es eso y otra cosa es negar la diferencia esencial ¿no? entre lo natural y lo sobrenatural. Cuando yo digo que lo sobrenatural redime a lo natural, para decirlo, primero lo tengo que distinguir. Si no, no puedo decirlo. Entonces, claro, cuando vos eliminás la distinción entre lo natural y el sobrenatural, entonces es muy fácil concluir que lo natural emerge, de lo natural emerge la salvación. Y vas de vuelta a, a, a Pelagio, a una, especie de, a una especie de semi o total pelagianismo social, o sea, la redención se va a obtener de la revolución, como condición necesaria. Por eso hubo algunos teólogos de la liberación que, totalmente coherentes con esto, en la década del 70 habían cambiado la fórmula del bautismo. Yo te bautizo, no, no, no, no, y huye de ti el espíritu inmundo del capitalismo, como si fuera un exorcismo. Lo hacían, bautizaban y como, como exorcismo decían huye de ti, sal, sal de ti el espíritu inmundo del capitalismo, o sea, el bebé pobrecito estaba, estaba dentro de ese espíritu inmundo. ¿no? Y esos que todavía bautizaban, porque otros ya ni siquiera bautizaban, porque el bautismo, esto lo vamos a ver cuando comentemos Ratisbona, como cualquier sacramento, estaba en, en una lógica todavía demasiado escolástica de ir y darle la gracia, pero cuidado, el asunto siguió. El, el, el, el, el pueblo originario no necesita la evangelización, no necesita la gracia de Dios, porque él ya está salvado por su inocencia originaria. ¿Por qué? Porque no son, no son occidentales, no son capitalistas, esa es su salvación. Por eso, ya disculpenme, y eso es, en mi opinión, yo porque soy muy malo, eso es lo que, a pesar de que juren que no lo digan, es lo que dicen los teólogos del pueblo ese enamoramiento que ellos tienen para con los sectores populares que no han sido tocados por la lógica del mercado inmundo, eso es esto. Es, es El pueblo originario no necesita la redención en el sentido de que la redención está entendida desde categorías escolásticas perimidas que para colmo han sido mezcladas con el capitalismo, con, con el imperialismo católico. ¿no?